Martín, Juan Carlos Paulino, Daniel, Gloria, Neneor, González, Márcio, Val, Roberto Junior, Este muchacho es como mi hijo, como tengo que decir como mi hijo este muchacho. Este muchacho se crió con, con nosotros en el barrio, en el Chamaquito. Eh, conozco muy bien a su familia, no solamente eh, eh, a sus abuelos y a, y a su madre, sino también a uno de sus tíos que fue muy amigo mío, que mucho conocí, me jugó pelota conmigo, Carlos Mandinga. ¿Te acuerdas de esto? ¿No me digas de? de, de, de, de, de Carlos. Sí, sí, ah, de, de, de más. De... De, de... Mío, catalogo, mío, mero, de, crash, mira, mira. Toolbox, y yo estuve con él en los, que lo los últimos momentos. De, de, de allá arriba hasta la libertad, de derecha. Me acuerdo que apostamos refrescos, dije, Carlos, que a digo, digo, Carlo, tú no la sacas? la sacó Carlos ahí mismo en el primer turno. <ríe> Pero Carlos fue un, un gran amigo de nosotros en el barrio, cuando nosotros vivíamos allá arriba. La vuelta arriba, y este muchacho siempre uno lo vio de niño chiquito y de una familia música, sobrino de Bill Martínez. El este muchacho tiene se no, fue por los temas así que pon pegada y está tú que, que, sí. que te dan con una nosotros. Feliz no, ah, eh. Bill, vean que ahí nombre, Félix? Yeah. Feliz Bill. Yeah. Feliz Bill salió del barrio, y del play. Bueno, pues Bill, el Bill, Bill, la... por qué? El Bill, eso fue un día que estábamos en el play teníamos un coro porque nosotros dividíamos siempre, los terrenos de que los más, los más propeltos por un lado y lo nos los va a topar. ¡Ah, los vamos a ver. Lo Los, pampe pro, los vamos a ver que saca un nombre. Entonces, para mí un que viajaba y se vamos a ponerlo los Bill, loco. Uno va, uno va a falturar pila de dinero y pila de vaina, tú sabes. Uh -huh. Y le dimos ahí, todo el mundo corrió con ahí, con Félix Bill, que fulano Bill, tú sabes. Félix, eh... ¿De dónde surge esta pasión por la música y, y, y por qué la música urbana en, en sí, ya que tu familia es más bachatera que, que, que urbana? En verdad, en verdad, tú sabes que en una familia no puede haber dos do gallos en el mismo, en el mismo, <ríe> mismo <ríe> reino. No, en verdad, porque mi papá fue bachatero, uh -huh. yo él fue bachatero, ¿entiendes? Yo dije, bueno, yo no, esa no es la línea mía, entonces tengo que irme por otro lado para que me funcione, ¿entiendes? Diferente. Yo decidí irme por el urbano porque en verdad. No, porque estos chichos son rebeldes, ellos son desobedientes. Es aposta. Sí, la papá dice: juega. Eh, no, ponte va. suerte blanco, ay, no ay, es ay, negro. Ay. No vamos porque lo dijo el papá. Ay, ay, sí. sí, no, en verdad, en verdad. Yo desde chiquitico paraba en la escuela improvisando, tú sabes. Mm. Y me fui por ahí. Y le doy gracias a, a Dios, primeramente, y después al científico que de Nueva York, que fue el primero que me dio la mano y me apoyó en esto. ¿En Félix, se ha visto que tú siempre estás como, como apartado, como más organizado de, del movimiento. ¿Qué te lleva a que tú seas así, de, diferente a muchos que están ahora mismo en movimiento? En el movimiento, lo que pasa es que en el movimiento de aquí, de San Francisco, no todos, hay un grupo que. Siempre trata de, de sacar piquiña. Sí. No sé, tú estás haciendo lo tuyo bien, ellos no te la dan nada. Sí. No soy como igual que yo, que yo te digo, oh, loco, mira, sigue así, loco, esa es la línea. ¿O tú entiendes, ¿Entiendes? que tal vez Javier tenga algo de razón en el sentido de que a veces hay que como que depurar a los muchachos? Como que hay que dar apoyo, pero no a todo el mundo. Sí, tienes razón, porque en verdad ellos es el mucho que lo que están es dañando el movimiento. gallo yo loco. Entiendes, ¿Entiendes? Dilo, dilo, no loco. pero... En verdad, la, o sea, él tiene razón en alguna parte. Uh -huh. Porque en verdad, en verdad, si son 10 que están trabajando, vámonos con los 10. Y olvidémonos bien. del resto. De si reto. yo no estoy trabajando, olvídese de mí porque yo no estoy aportando nada para el movimiento, ah, ¿entiendes? O sea, sí. Él tiene razón en alguna parte. En verdad, en verdad, yo hay mucho en el movimiento que lo que viven en, en las redes de un celular, tú subiste algo en que esté duro, dicen, no, eso no está, pero yo no le hago uh -huh. caso a eso, ¿entiendes? Aquí nadie me puede hablar de que de música, en verdad, porque. Yo soy un chamaquito que yo lo mío yo lo trabajo yo. De plataformas digitales, YouTube todo, yo mismo. Yo. Tú lo das tú mismo tú. Yo, todo. Tú le das seguimiento, le das calor eso tú mismo. Yo tú mismo. Quieres. Entonces, esto de, los, de estos muchachos nuevos que tú ves, eh, que, que están, tú sabes, que a veces tienen hasta, eh, que están trabajando, hace su controversia, su cosa. A veces yo no sé, yo todo, que ya yo ni le creo. Tú sabes, por ejemplo, el muchacho este, el que habla con la I, de, Ajá, eh, verdad, ese, eh, muchacho? Eh, ese muchacho no ha tenido conflicto contigo, <risa> eso ha arreglado. ¿tiene ¿tiene? No, no, en verdad, en verdad eso, eso, se dio, eso se dio, pero él nunca, nunca como se atrevió, yo estaba esperando que él tomara la iniciativa de, de, tirar, de una sí, tifunda sí. De, Tú entiendes, todo, no, todo no, por me, redes nada más. no es bulla por las redes. Exacto, el ellos hay el muchos así mismo que viven conmigo por las redes, pero no sacan el caco, sácalo. Porque yo, yo soy así, yo no dará jopleldo. A mí me enseñan a que no quedarme dado. Si tú sacaste, yo te voy a dar. Real. No, no. Pero, Félix, esto que le dicen la oficina del movimiento junto a los muchachos, que creo que fue ahí que vino la crítica de Sadiel, que ah, revistan hasta un panadero y eso. ¿Tú ves que eso es un, eso ayuda o tú crees que eso en cierto modo, como dice Sadiel, no ve como uno lo quito? No, en verdad, en verdad tiene la, la, la, están equivocados con la oficina porque ellos creen que la oficina es, es un movimiento aparte, no. La oficina es el movimiento, pero de lo que están, tra, lo que están trabajando. Lo que están trabajando. Entienden. Ahí no ahí no es que estuvo ahí y que acá piqueña de fulano, porque va para afuera de una vez, ¿entendiste? Ellos, hay muchos que lo, lo están malinterpretando, ¿entiendes? Eso se está creando para, para darle más fuerza al movimiento. No para no pa crear piqueña di que, oh, que fulano esto no, fulano no. no Y los cotizados, yo le puse ya, fui yo que bauticé a los cotizados. Los exponentes de la generación de sabía algún grupo que son los cotizados. Los puse así, son míos, pero son cotizados. Ese grupo de exponentes, ¿tú crees que esa generación es mejor que esta? No. No. O sea, tú sientes que Cuarto, eh, Joseph... Taylor, Xavier, eh, Gatillero. Gatillero. Ellos, ellos se pueden sacar mucho, pero no, no no trabajan como uno con esa hambre, ¿entiendes? Quizás ellos hagan una cosa. O old. el hobby, ¿qué se acomodan. Sí, quizás ellos trabajan al gol, y luego, porque yo, mira, yo voy a hacer un tema con Taylor, si Dios quiere. Mm con Baby Gatillero también que estamos en contacto, ¿entiendes? Yo respeto, yo respeto todas sus, sus decisiones, pero yo no lo veo así que que son mejores que nadie, porque en verdad ellos hacen algo, pero ellos lo hacen, no se lo cansa. hacen con ese amor como nosotros, ¿entiendes? Mm -hmm. Uno lo trabaja, porque que se cansa, eh. ajá, como que uno no le para, No uno se acomoda, le da, eh, no se acomoda, ajá, pero porque ellos sacan algo también y se sientan desde su casa, sí, tranquilo. Uno. De ellos cuál, cuando cuál tú dices bueno, De la generación, de esa generación, telo, ¿cuál? Taylor, Taylor, Taylor, Que te da nota, Heavy? Me, Pileta. Yo no yo, me, yo, yo, yo siempre Yo eh, siempre sí, Lo sí, que, tengo, que tengo, es de Baby Gatillero no tiene mucho mucho eh, talento Duro, duro. después un problema No, ya estás en un video Con tu tutorial Duro, duro Duro, duro, duro. Eh, duro eh. ¿Cuál más ¿Cuál más de esa generación Te gusta? Me gusta ¿cuál fue lo? Cuarto Lo he escuchado no, ¿Cuánto? Sí, porque él, de, él tiene eh, ese talagán. flow como sí. lo No quiere Y hay otro chama Que hizo la voz Que hizo la voz Que hizo la Que hizo el duro también Esa Esa Esos son los que los que me dan en pues en día en día en verla, pero ellos son un grupito que tú lo ves yo respeto a Sadie yo lo respeto pila ¿Te gusta Sadie como, como canta? porque él tiene su flow ¿Entiendes? ya yo respeto el flow de cada quien para los gusto los colores Sí, pero el tema bueno de fue que hizo navidad aquí en Telenor <risa> <risa> <risa> Te vamos, vida, a matar, vamos a hablar ahora del tema este tema de una noticia sea, de algo que fue muy importante en San Francisco Macorís, de dónde te surge ah, espera, hacerlo, espera, ahora? Escúchame, antes de antes del yo tema, te voy a preguntar algo. Tú tienes que darme con la de verdad un sonido que pasó con una femenina de, de, de, del movimiento que vi como par de par de posts, un par de letrecita, me la, la respeté. Y... No te la mencioné. Yo hice un freestyle. <risa> un freestyle y dejé caer. Tú sabes que uno deja caer. ah Es que yo lo pongo rápido. No, no, yo digo, claro, la musa. Yo, sí, la, yo, la, yo, yo la, lo pongo rápido. Yo lo pongo rápido. ¿Tú no rápido? crees que, que eso está bien, Feli? ¿Tú estás tirando No, porque mujer. en verdad yo la ayudé, manito. Entiendo. Pero es que... Porque oh, si de ti no se habla, no se está hablando en ningún lado. Pero ella es conocida, sí. Feli. Ella y... es conocida, pero no se está hablando en, en, en el momento. En ¿verdad? este momento. Se habló no, porque... Se habló cuando yo le di que la puse a trabajar, la puse a meterse un estudio, hacerme una... Una tal? vaina que yo le respondí en la madrugada. Que yo subían el preview, le respondí ¿pero con ¿Pero tú no te besos, sientes incómodo? Porque preview. es incómodo como... Yo que fui rapero, me siento incómodo. Pero no, no, por porque abuela. ella tiene su talento. No, en en verdad su yo talento. no, me no bro, yo me siento incómodo, yo como hombre. Yo no, no sé. me siento incómodo porque en verdad, en verdad... Ella te dio duro, ¿tú sentiste que ella no, te dio no, duro? No, eso no da. si me había, si me había dado no, duro. No te dio duro, eres... <risas> no te dio duro. No, no, en verdad, en verdad, si tú buscas los tres freestyle que yo le tiré, fue porque yo cogí mi celular tripeando, Tú buscas y tú sacas la, saca la conclusión. Tú dices que lo tuyo, tú la mataste. Tú, saca tú le, le, le, le diste duro qué? a la moza. En verdad, en verdad lo, ella dice cosas incoherentes que yo se las respondí. Yeah. Yo le respondí con lo de tú sabes aquella vez yeah, de modelo yeah. Y ella misma lo dijo. Entonces yo en la segunda le dije tú, ta, tú misma estás dando a explicar que tú no vale." Yeah. ¿Entendés? Yeah. Yo lo mío, lo mío, yo me voy a hacer ay, ay, Yo me vas a, a tirar de la por lo legal. Yeah, yo no yeah. me voy a fantasía. Tú no pedí un round. Yo hasta ahora nada más tengo tengo una y ese chipecito y le di que fue que fue caretucia aquella que ya ve que agarré los como cómo te me de dije, que fue el nombre tito tito porque tito se te mandó. yo hice un tema con tito pero tito se te mandó. o sea que al final él no no quiso tirarla no él no la tira nada tito no la tira tito lo de tito de triple y cura de triple vamos a hablar con el tema para que la gente que que este tema que tú hiciste homenaje a a tu tío por qué decidirlo hacerlo ahora por el respeto a mi abuela. Yo yo desde, uh, desde hace años. Pero tú sabes que el dolor de madre uh -huh. es algo, algo increíble. Entonces yo decidí con el tiempo que ella ya lo supiera manejada, ¿entiendes? Y me salió ahora. Y yo dije ahora, y hey, me senté a escribir. ¿Y te salió? Y me salió la música. ¿Qué, ¿Qué dice qué dice tu familia eh, sobre el tema? Y, y especialmente elvi Martínez, no sé si te lo he escuchado. Bueno, yo no he hablado con él nada, pero la, mi familia sí se sienten alguna feliz por lo que hice, pero mamá le, le trae tristeza, lo comparten uh -huh. toda mi familia, gracias a Dios. De Elvi no te puedo decir, seguro lo escuchó, pero no, todavía no hemos ha hablado nada, pues no me ha tirado ni nada. No, no, eh, Feli, eh, el tema tiene mucha calidad, imagen, eh, tú tienes mucho talento. Yo creo que tú vas tú va a darle para allá. 2021, 2021, esa diferencia que usted nota en este video, eso es lo que voy a traer. Tú, ¿Tú te vas a quedar con él con el 2021? Sí, yo voy a hacer dembow, pero no lo voy a hacer como estos dembow que están haciendo. Yo tengo un dembow que... Desechable, tú no haces música desechable. Pero tú lo que no. trabajas. Lo bueno de Feli a mí me, me gusta lo de Feli que Feli está trabajando siempre. Es que yo no me claro. pago. Organizado, organizado. Sí. Yo tengo un dembow que... Se no me está firmado sí o no, Félix? Sí. está firmado? Claro. Ya, te, te, te tu para los que dicen que no y cómo, cómo se llama la compañía De León Records. De León Records. Records. Para los que dicen que no. Está. número mío. Eh, ¿tú yo tú yo, tú yo estaba chipeando a una gente sabes, una pero una nunca vida. subió la cuenta. Navidad navidad. Un picoteo de neto flow. Neto, tía, tía, tía, tía, neto flow neto flow mío. Y puede ser. Tú sabes una animación. Animación. Yo te lo tiro hasta como ir Estamos esperando estamos esperando. Tú sabes uno no quiere hacer feliz. Felicidades por tu tema. Mete mano, bro. Feliz. Unos paris clandestinos que vienen por ahí. Eh, que después contratar a ti. Feli, para acá. ¿Tú lo haces, Feli? Con tu mascarilla, tú lo haces, ve. <risa> si no tienen esa sí. orden de allá, de, de la para central, manito. <risa> no bueno. me hable de nada de paris. Sí. Eh, quiero darle un saludo a todos to to sí. mis fanáticos. Familia Bills, a Mágico, que No, no, y tú quieres a mamá. Fíjame, yo quiero conocer un man. muchacho mágico. Yo tengo un dembow por ahí. Si quiero como... duro. Te lo recomiendo, yo, lo yo te llevo. Mágico, ah, no, pues, tú, tú me ya que tengo un dembow, Yo te voy a mandar planchado que no me produjo, que eso va a salir en el, por el, claro, enero para allá. Un va a tú, caer ya. preso, pero lo voy a sacar. Bueno, gracias, bueno. Félix, por, por, por venir a nuestro programa, de verdad. Sí, gracias, eh, gracias. Mucho sí. talento, este muchacho. Escuchen la canción, Triste Navidad. Y para que la gente tiene que verlo, vamos a repetirlo y ahí vamos a el programa de estos flow. Nos, claro, vemos el lunes. Claro, señores, nos vemos el lunes. Y listo, nos vemos cuando se sale de cubi, No, no, ya siempre tiene uno de nuevo. Esto es gracias a Félix B no, a y a su ustedes. equipo porque siempre le ha mantenido un respeto y, no, y, y siempre hay gente trabaja hoy, feliz, feliz, No, feliz, feliz, no, no, masa. no, no, eso es de... Antes, la secretaria antes, vino aquí, se puso, pero <ríe> los más no. Señores, esto hasta esta mañana, sigan a Félix B y ahí está en su nuevo sociales, audiovisual. Arroba Félix B especial. Que yo le feliz, víteme, ya ustedes saben. Nos vamos, a, nos vamos el lunes. Pero le pido a Dios que te sienta feliz, Estoy logrando lo que yo te prometí. La casa de mi mañana va por ti. Yeah. Si supiera lo he que se siente tenerte cerquita.